107.2 frecuencia modulada rtvfuturo.com A través de estos dos canales nos pueden sintonizar Martes abrimos el consultorio del Doctor Amor Juan Bustamante desde Huelva Le damos los buenos días, le damos la bienvenida Muy buenos días Juan ¿Qué tal? Buenos días a todo el mundo Bueno, pues muy buenos días, bienvenido un martes más en este caso, Martes Marte Santo, Juan. Sí, Martes Santo. Hoy para mí, día triste, porque era mi día de penitencia, de salir de mi hermandad, pero bueno, como no se puede, pues la penitencia la llevaremos por dentro. Bueno, pues vamos a llevar la penitencia por dentro de este año, que también es posible hacerlo, Juan, desde nuestro corazón. Llevamos este año la Semana Santa y esperemos que muy pronto se vaya solucionando todo esto. Y podamos ir volviendo poquito a poco a la vida normal que teníamos. Bueno, ya veremos cómo el año que viene estamos todos viendo las procesiones, comiendo churros, comiendo pipa y comiendo torrijas. Bueno, pues ojalá sea así. Juan, la convivencia en pareja, tema que nos traes hoy. Esto es un tema sí, también sí. amplio del que hablar, ¿eh? Sí, un tema que no le ha pasado a nadie tampoco. <risa> la creo... convivencia en pareja, sí, hoy he escogido este tema porque... Bueno, como he escuchado a mucha gente decir, no, la convivencia es muy complicada. Y yo siempre he dicho, bueno, es complicada, pero también la complicamos nosotros. Porque si hay dos personas que viviendo juntos se entienden, hacen las cosas el uno y el otro, y se llevan para adelante no tiene por qué ser complicado. Pero como escucho a la gente decir, no, cuando, vayáis, cuando nos vayáis a vivir juntos vais a ver cómo cambia la cosa. Y bueno, eh, no sé, yo nunca he entendido eso, porque se supone que si dos personas ya se llevan bien y se entienden, se apoyan y se ayudan, pues en casa se supone que se debería hacer lo mismo, por lo tanto no debería haber problema. Pues eso es así, pero bueno, tú sabes que el día a día, el roce, eh, se van descubriendo cosas de la pareja, Juan, que no conocíamos antes de la convivencia, una cosa es noviazgo, otra ya la convivencia, ¿no? Sí, pero yo creo que esto es muy fácil. Esto se sí. trata de que cuando estés con alguien, efectivamente os vais conociendo, como tú has dicho, pero se trata de que se diga, vamos a ver, ya somos dos personas adultas y ya sabemos que cuando nos vayamos a vivir juntos vamos a tener obligaciones los dos, que va a ser limpiar, hacer de comer, recoger, eh, ir a comprar, pero es que eso... Yo, creo, yo no sé por qué la gente piensa que no, es que eso lo tiene que hacer ella o eso lo tiene que hacer él. No, los dos tienen que hacer todo siempre, en todo, porque la casa es de los dos. Cuando se tiene un niño, lo mismo, el niño es de los dos, pues los dos tienen que pasearlo, tienen que darle de comer, tienen que limpiarlo, tienen que bañarlo. Entonces ese es el problema, yo creo que todo el mundo tiene lo que veo, la idea equivocada de que cuando se van a vivir, eh, como he escuchado muchas amigas mías, ...que, que bueno, también le pasará a hombres... ...pero siempre se quejan mucho de que... ...es que cuando nos fuimos a vivir yo era como su madre... ...yo le lavaba la ropa, la hacía de comer, no sé cuánto... ...y digo, hombre pues no... ...no tiene por qué ser así y no me parece... ...aquí no se trata de... ...ni que tú le laves la ropa, ni que te la la a ti se trata de que los dos hagáis cosas, por ejemplo... ...como yo he dicho, veis... ...yo convivir, la verdad que... ...no he estado demasiados años conviviendo con pareja... ...pero lo que he estado con ella... ...el acuerdo es, vamos a hacer los dos las cosas, por ejemplo... Yo, a ver, la plancha, pues la verdad, no se me da muy bien. Pues yo diría, mira, pues, tú te pones a planchar y yo me dedico a hacer de comer. Es decir, vamos a repartirnos las tareas. Uh -huh, Pero eso de como he escuchado a alguna gente es que vengo de trabajar y yo encima me tengo que poner a hacerlo todo. Recoger, limpiar, hacer la comida, planchar, fregar, poner la lavadora. Digo, no, hombre, no, eso no. Entonces, por eso la convivencia falla mucho en las parejas. Porque hay gente cuando se va a vivir con, la, con su pareja se lo toma como, mmm, bueno, pues que lo haga él o ella todo, y eso no es. ¿Ese es el principal problema que tú ves, Juan? ¿Qué puede surgir? Ese es el principal problema de las ruptura de los divorcios y de que se acabe todo. Uh -huh. ¿Qué es ese? Que, como tú has dicho, cuando están de novio, todo todos muy bonito sí. y cuando se van a vivir es cuando se empieza a ver quién es de verdad la otra persona. Y se da cuenta de eso, de que nos recoge, nos limpia, nos ayuda, nos friega, no hace nada. Entonces, eh, a ver, yo por lo menos, mmm, yo siempre he pensado, oye, yo cuando me vaya a vivir, a vivir con alguien, pues lo que voy a hacer va a ser, pues, oye, que nadie sea más que nadie, ni nadie menos que nadie. Y lo que he dicho, si yo no sé por ejemplo, planchar si ella está pensando pues yo me dedico a lo demás Oye, pues yo voy a fregar el cuarto de baño, yo voy a ir a comprar, yo hago la comida, lo que no puede ser uno viendo la tele, o una viendo la tele y el otro haciendo todo lo de casa. Entonces, y ese es el gran problema que tiene todo el mundo, que al irse a vivir juntos, se creen que solo se tienen que encargar de la casa uno de los dos, y tiene que ser los dos. Seguro que si los dos hacéis todo, nadie le va a echar en cara al otro nada. No le va a decir, es que yo estoy haciendo de comer. Es que hace no sé cuánto, porque pensará, bueno, yo estoy haciendo de comer, pero el pobre por lo menos, pues mira, pues está limpiando. O me está recogiendo la ropa. ¿Vale? Entonces, por eso, y como la mayoría de la gente, no digo todo el mundo, hay gente que lo hace, por supuesto. Pero como escucho siempre, que yo lo tengo que hacer todo. Uh -huh. Y eso es lo que está mal. Y aparte de estos problemas de repartición de tareas, ¿qué otros problemas de convivencia pueden surgir, Juan? Pues eh, también por el egoísmo de mucha gente, no solo en no ayudar en casa, sino por el tema de hacer como su vida, ¿no? Dentro de, o sea, están como viviendo, como ha pasado en lo del confinamiento el año pasado, que están viviendo juntos y parece que, que están viviendo separados, ¿eh? Yo estoy en mi cuarto y tú estás en el salón. Y yo, a ver, alguna vez a lo mejor tiene que trabajar y tiene que hacer sus cosas. Pero hay gente que es como que viven en la misma casa y es como si vivieran separados. Yo estoy a mi bola haciendo mis cosas en mi cuarto y ella está en el salón viendo la tele o haciendo. y se llevan todo el día así. Es como. yo qué sé, yo creo que. A ver, entiendo que cada uno también tiene que tener su espacio, que ya lo hemos hablado. Pero no es más bonito compartir cosas con la pareja decir, vamos a ver una película juntos, eh, ahora vamos a hacer de comer juntos, mm, ¿vale? Yo qué sé, a mí por lo menos me gusta eso, a mí me gusta hacer cosas con la pareja, compartir muchas cosas y tanto fuera como dentro de casa. Es que para mí por lo menos es lo más bonito, ¿no? Es lo que le da un poquito de salsa a la relación, es decir, ¿estamos haciendo cosas juntos? Tampoco es que está todo el día juntos, a ver, uh -huh. que ya lo dijimos. Pero ni todo el día junto, ni todo el día separado. Sí. Respetar un poco el espacio de cada uno, aparte de la convivencia, también importante, ¿no? El espacio, ya lo comentamos, es fundamental. Sí. Y tu pareja también tiene que tener sus momentos de, de intimidad, de tranquilidad, de, oye, que quiero ver, quiero escuchar música en el salón tranquila. vale Pero una cosa es darle su espacio y otra es, como digo, ...que parece que cada uno vive en una casa diferente... ...que están cada uno por su lado... ...tampoco es eso... ...entonces es que ese es el problema... ...el problema de la convivencia es que nadie sabe, digamos, igualar... ...todo es o se va para un lado o se va para otro... ...y no es así... ...en la convivencia hay... ...que es eso mismo, como dice la palabra, convivir... ...y convivir es... ...pues hacer las cosas bien el uno por el otro... ...que ninguno de los dos sea más que el otro... ...y que siempre sea todo igual para todos... O sea, yo también voy a cocinar, yo también voy a limpiar, yo también voy a estar contigo Y a ver, también tiene derecho la pareja, por supuesto Pues, Oye, como me habéis con mi amiga un rato tomado, vale, perfecto Pero es que ese, el gran problema de por qué falla la convivencia es ese Porque nunca son las cosas iguales Siempre uno de los dos acaba haciendo más que el otro Juan, ¿y puede fallar también la convivencia por el tema familiar? De ambas partes Hombre, eh, sí si se mete a la familia por medio, sí, siempre suele haber problemas. Uh -huh. Pero eso está en los dos. Eh, yo creo que lo más importante, siempre lo he dicho, que la pareja lo más importante es hablarlo todo, es si hay algún problema, solucionarlo entre los dos y, y buscar eso, buscar alternativas y buscar remedios. Lo que no se puede hacer es, también que lo veo mucha gente, no que cuando están viviendo juntos y tienen algún problema, coge uno de los dos, se va y se tira toda la tarde sin aparecer. A ver, puedo entender el enfado, que no tiene ganas de hablar con la pareja, uh -huh. pero si están bajo el mismo techo, siempre digo, no es mejor solucionarlo cuanto antes, porque estás con la viviendo con esa persona. Y bueno vuelvas a casa, es que vas a tener a la misma persona en casa. Entonces, hay que intentarlo arreglar cuanto antes, para que la situación pase. El problema que haya habido, ya sea con la familia con quien sea, es con la familia, para hablarlo con la familia. Y es que, como yo digo, aquí hay que llevarse todos bien con todos. O sea, es que beneficia a todo el mundo. El llevarte mal con alguien perjudica a todos y el llevarte bien beneficia a todos. Entonces es lo que hay que hacer, el bien para todos y para todos. Uh -huh. Se me estaba ocurriendo, Juan, otro problema que podría surgir, y a ver si estás de acuerdo conmigo. El tema económico. Que, por ejemplo, una parte sea más ahorradora y otra parte sea más... Eh, bueno, que gaste un poquito más. Bueno, eso también es un tema importante. El tema económico sí, también da muchos problemas. Y yo aquí diría lo mismo, que hay que ponerse de acuerdo y si están viviendo juntos, es decir, a ver, que cada uno, si están ganando su sueldo, puede hacer lo que quiera con su dinero. Sí. Pero también hay que pensar que si estás viviendo con una persona y estáis en algo en común, pues el dinero también tendrá que ser en común. Es decir, oye, que tenemos que pagar? La luz, que tenemos que pagar? El agua, que tenemos que pagar? A la comunidad. Y, y esto es de los dos. Entonces, ...si yo este mes tengo que gastar menos... ...pues habrá que hacerlo... ...porque estamos viviendo en la misma casa... ...y la luna tenemos que pagar entre los dos... ...entonces hombre, no está bien... ...que uno de los dos se dedique a gastar mucho dinero... Sí. ...y le haga al otro... ...sacrificarse más, ¿no?... Uh -huh. eh, ...es que la, la pareja funciona en eso... ...en el equilibrio... ...y el equilibrio es, como he dicho, en todo... ...en la convivencia, en hacer las cosas... ...en, en comportarse... ...en respetarse el uno al otro... Y el equilibrio es eso, vamos a hacer las cosas bien los dos y así, ni tú eres más que yo, ni yo soy más que tú, ni nadie es menos que nadie y no podemos echarnos en cara a nada porque los dos nos estamos comportando y nos estamos respetando. Y respetarse, siempre digo, que tiene que ser en todo. La gente piensa, no, lo voy a respetar y no me voy a ir con nadie. Sí, por supuesto, pero es que tiene que ser en los demás. Lo voy a respetar en comportarme bien, en no, no gritarle, en tratarlo con respeto, en respetarle sus cosas, en hacer lo mismo que él. Todo eso es respeto. Y el tema económico, pues también hay que respetarlo. Y eso, sí, oye, que si hay que quitarse de algunas cosas, pues si tú haces el esfuerzo este mes, pues yo lo haré el que viene. Pero claro, si empiezas tú a gastar más de la cuenta y te da igual lo que te dice tu pareja, estás siendo egoísta. Y el egoísmo a qué lleva. Problemas, discusiones y al final, ruptura. Sí. Entonces, Juan, ¿en qué estarías más de acuerdo? ¿En cada uno su dinero y que se aporte una parte común o cada uno o que se aporte todo, se gane lo que se gane? Por ambas partes. A ver, se puede hacer de las dos maneras. Eh, sí. Se puede hacer cada uno su dinero, pero, mmm, como he dicho, respetando a tu pareja y, sí. y eso, diciendo, oye, yo aunque tenga más dinero voy a gastar menos porque hay que pagar este mes el agua, la luz. ...o hacer la cuenta conjunta... ...la cuenta conjunta tiene sus ventajas y sus inconvenientes... Sí. ...la ventaja es que efectivamente... ...ahí se ve claramente que los dos... ...estáis en el mismo nivel... ...pero tiene el inconveniente de que si... ...se termina la pareja pues empiezan... ...las reclamaciones porque es que tú... ...gastaste más este mes... ...porque tú gastaste el otro... ...y la cuenta separada... ...suena un poco feo decirlo así... ...pero también es verdad que es eso... ...que cada uno digamos... Eh, ...como tiene su dinero lo administra de... ...como él quiere... Pero, oye, si los dos son lo suficientemente maduros para, aun teniendo cuentas separadas, hacerlo como si fueran conjuntas, pues perfecto. Ahora, si no son capaces de hacerlo así, tendrían que poner la cuenta conjunta. Pero, hombre, yo recomiendo la cuenta separada. Por eso, para que nadie le eche en cara al otro, en el sentido de, oye, que este es mi dinero, pero además así te demuestra que realmente le importa, que es, teniendo su cuenta y su dinero, está respetándote como si fuera la cuenta conjunta. Eh, Juan, también en, bueno, en el tema de los puntos de vista de cada, de cada persona, la forma de realizar las críticas, ¿verdad? También puede influir, ¿no? Siempre tendemos a hacerlo en forma negativa cuando lo podríamos hacer como crítica constructiva. Bueno, a la crítica le encanta a la gente, pero no solo a tu pareja, a todo el mundo. No, o sea, la gente es el deporte número uno que tenemos en España, la crítica. Sí. Todo el mundo siempre es, eh, te va a criticar por todo. Si estás más gordo que gordo te has puesto, si estás delgado que delgado te has quedado, si estás con alguien ahí yo ver con quién estás, o sea, por eso a mí me da mucho coraje eso, es una de las cosas que más, que más odio. La crítica yo creo que, como tú dices, sí es constructiva, pero también es verdad que la gente no suele hacer la crítica constructiva, que siempre que te la dice es para como, no sé, como para echarte en cara a algo. Uh -huh. Yo sigo pensando que tienes que respetar a tu pareja en todo, sí. que no hace falta que le critiques en nada y que tienes que entender que la otra persona es de una manera, tiene su forma de ser, su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de vestir. Y, hombre, evidentemente, si está haciendo algo que no debe contigo, pues sí hay que decirle, oye, esto no. Pero no es criticarla, es intentar, digamos, eh, enseñarle uh -huh. y abrirle los ojos y decirle, oye, que te estás equivocando, que esto no. Pero no se debe llegar a criticar, el criticar, yo veo eso, muchas parejas que se critican a la una a otra. Es que hay que ver, se lleva todo el día a la peluquería. Bueno, a ver, si es su dinero y le gusta, pues déjala, que se lleve todo el día a la peluquería. El problema es que coja tu dinero y se lo gaste, entonces sí le puedes decir, oye, no me parece. Pero si es su dinero, es lo que le gusta, es lo que quiere hacer, y es lo que le apetece, criticarle por qué. No lo entiendo, cada uno tenemos nuestra vida, nuestro gusto, nuestras cosas, y hay que respetarlo, bueno, pues la convivencia en pareja ¿Algo que añadir sobre este asunto, Juan? Pues nada Yo lo único que puedo recomendar es eso Que la convivencia para que funcione O para que tenga más posibilidades De éxito es eso Que se respeten siempre en todo Que hagan los dos siempre todo que ya digo, si uno Se quiere llegar a un acuerdo Decir yo me encargo de esto, tú te encargas de esto Y la convivencia, vale No digo que sea fácil Pero se puede hacer más fácil de lo que es y es eso, es siempre haciendo cosas juntos, respetándose, ayudándose y pensando que está bajo el mismo techo Y que los dos siempre tienen que ser iguales en todo Si se mantiene eso, seguro que va mucho mejor Bueno Juan, pues vamos a pasar a la carta de esta semana Es de nuestra amiga Ana Dice que su pareja le engañó con una de sus amigas, hablamos y decidimos continuar juntos pero él no quiere dejar de ser amigo de la otra y cortar eh, todo contacto con ella. Eh, ya les dije que para que lo nuestro funcione tenemos que poner de nuestra parte y no es negociable que ella siga ahí, pero él dice que no entiende el porqué. Además dice que lo hizo porque con, con ella ya no sentía chispa, pero no quería dejarla después de los seis años que llevan juntos. La idea de continuar juntos es bajo ese precepto de ver si aún eh, podemos con, conectar, dice, como antes, Además tiene problemas de confianza en sí mismo, problemas familiares, que le han hecho que cambie mucho. Le he pedido que vaya a terapia, pero bueno, dice que no le agradan los psicólogos. Y pregunta a Ana, ¿qué debería hacer? ¿Debo aguantar que siga siendo amigo y tenga interacción y contacto con la otra persona? Con la que me engañó, por cierto. Me pide que confíe en él, pero es muy difícil hacerlo de nuevo, como lo estuve haciendo por años, y más si quiere mantener la herida abierta con la presencia de la otra persona. Bueno. Pues ahí está la pregunta de nuestra amiga Ana. Bueno, lo primero, eh, claramente ya le ha engañado el, el novio. O sea, yo creo que ya a mí una persona que me engaña, y no es por rencor, ya me ha demostrado que no me quiere, que no le importo, y que desde luego no tenía intención de estar conmigo ni ahora ni más adelante. Así que lo primero, pues si ya te ha engañado, es que no deberías ni plantearte el volver con él o el seguir. Uh -huh. Porque ya te lo ha he hecho una vez y que lo hace uno, lo hace dos. Por lo que veo, según que parece, el, el novio es un poco ¿no? como el perro de hortelano, ni come ni deja comer. O sea, uh -huh. yo. Sí. Me gusta más tu amiga, pero yo no quiero soltarte. Bueno, esa es la típica actitud un poco egoísta ¿no? de mucha gente. ¿Qué, qué debería hacer? Pues yo creo que está claro, ¿no? Desde luego no seguir con él y dedicarse a ahora estar su vida, estar más tranquila y sobre todo encontrar una persona que merezca más la pena, porque yo creo que una persona que te hace eso. Hombre, tiene que pensar si quiere alguien así en su futuro, en su vida. Yo, desde luego, no. Yo no quiero una persona que no me falta respeto de esa manera, que me cambia por otra persona y que me demuestra que no le importo. Uh -huh. Así que lo mejor que puede hacer es decirle, bueno, pues nada, oye, ¿te ha gustado mi amiga? Acuérdate con ella. A mí ya me has demostrado que no te importo, yo voy a seguir mi vida y ya llegará, como yo siempre digo, esta frase, ya llegará alguien que me quiera más que tú. Y seguro que sí. Así que que, que haga eso es lo mejor para ella, vamos. Bueno, pues esta es la respuesta de nuestra amiga Ana. Juan, como cada semana, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Los consejos del doctor Amor y la semana que viene, mucho más, aquí en Radio Futuro. Pues muy bien, gracias a todos, una semana más. Que pasáis una buena Semana Santa dentro de lo que cabe. Y nos veremos aquí el martes de la semana que viene. Pues hasta el martes, Juan, muchísimas gracias. Buena semana. Muy bien, un abrazo, gracias a todos.